Eh, el tema de la mujer afro en los medios de comunicación. Nosotros, por un lado, como organización de mujeres, hemos hecho denuncias, no denuncias públicas de cómo se maneja la imagen de la mujer, por un lado. O sea, existen estereotipos y prejuicios raciales que son asignados a las mujeres negras. Por ejemplo, cuando se dibujan caricaturas en los medios se denigra la imagen muchas veces de la mujer afrodescendiente se le pinta como una mujer de poco estatus se puede decir, una mujer eh, que no se le da valor por el otro lado hemos eh, desarrollado también actividades para promover la imagen de la mujer afrodescendiente como eh, una mujer más empoderada o sea, la idea es, eh, la denuncia no hemos logrado por lo menos acogida en los medios de comunicación, porque todavía los programas que se transmiten en la televisión, muchos programas que se transmiten en la televisión, eh, son programas que siguen reproduciendo esas imágenes, esos prejuicios raciales. Pero, eh, por otro lado, bueno, eh, esto... Eh, hay como en el en términos generales una tendencia, yo diría, a seguir eh, mirando como que el, el estereotipo de lo, de lo bonito, lo, de lo bueno, lo blanco. Entonces muchas mujeres negras eh, tratan de imitar ese, ese estereotipo y, y, y viven con, una, con esa, ese delirio, se puede decir, ese deseo de parecer una mujer blanca. Entonces, esto hace negar también su identidad como persona, ¿no? Entonces, nos vive en un conflicto permanente. Yo diría que eso tiene un efecto psicológico también en la persona de negarse a sí misma. El verse menos por ser negra no le ayuda, por ejemplo, a su autoestima se baja, eh, a tener oportunidades, porque siempre se va a estar comparando con una mujer que se le presenta a los medios de, de lo que debería ser el tipo ideal, mientras que ella como mujer misma no se valoriza a mí me da mucha pena tener que ver, por ejemplo, a cuando muchas personas dicen que yo quiero mejorar mi raza, o sea, yo tengo que mejorar mi raza y yo digo, cuando yo digo yo tengo que mejorar mi raza es porque yo considero que mi raza no tiene valor y eso es terrible, porque en el fondo lo que tú transmites es una una baja autoestima, una forma tan desvalorizada que tienes de ti mismo entonces hay que luchar contra eso. Lamentablemente los medios no nos ayudan en ese sentido. Por lo tanto, tenemos que desarrollar programas alternativos de comunicación y hemos hecho algunos programas a través de Canal 11, la Televisora Educativa para ayudar a promover la imagen de la mujer afrodescendiente. Hemos trabajado también en algunas revistas, boletines, charlas para ayudar un poco a fortalecer esa imagen eh, estereotipada y negativa para desechar esas imágenes negativas y ayudar a construir un nuevo proyecto de empoderamiento de las mujeres negras.